no es peligroso, va peligroso no es sí, raro peligroso. Que, bueno, claro. sí porque que haya una otra fuerza está buenísimo, siempre está buenísimo que haya oposición y diversidad y posibilidades, pero es raro que no haya un, un proyecto. El otro día hablamos Mira, de los números de mi en el interior, él lidera en un montón de, de, de encuestas, pero sin un nombre concreto, pero, sin un programa, sin un proyecto, sin una idea. Pero solo porque te cuento, te cuento algo que vos no habías nacido. Se llamaba Carlos Menem. Sí. Claro. Cuando llegó Menem, dijo, vengo a destrozar los aparatos partidarios. ¿Recuerdan? Sí. sí. Fue una ruptura donde todo el mundo quedó paralizado. ¿De dónde viene este tipo con esas bueno, patillas? Pero, que pero, significa? Pero sí. que la era exactamente igual? Pero pero tenía sí, experiencia de gestión, disruptor. Enrique, venía de ser gobernador. ¿Qué tiene ley, que, ver? Es, no, que Venía es... a romper a no los gobernadores. De... No, tiene gestión, no, tiene no, tiene gestión No, es un economista suelto por allí. Es alguien que irrumpió de la nada. Pero podría es ser la... economista de alguien. Es la, cultura, que tenga un es la, es la ah. cultura Bloomberg. Es una cultura de ruptura. Es una claro. cultura de. Ya mismo. Bu... Es una cultura de buqueles, ¿te das cuenta? Pero... Y tampoco, pero le, le pregunto, él habla, de, y habla muchísimo de la dolarización. Mm. Como todos los empresarios. Bien, pero ¿esto es factible? ¿Se puede llevar a cabo? No, yo no creo, pero bueno, es un momento de gran infantilismo político. ¿Pero del por mundo qué no bajamos? Porque yo creo esto, ¿no? Eh, el, el voto joven, a partir de los 16 años pueden votar, y la gran mayoría dice votar a mi ley porque sí. tiene sí. gran campaña en TikTok. Que es lo que necesitan 20 segundos para que se los conven. ¿No es así el 8? Digo, me parece que el 8 es de, pertenece al, al público joven. Sí, sí, sí 100%. Sí. 100%. Sí, muy, y muchos otros partidos también te, se están queriendo sumar ¿no? a todo lo que hace mi ley bueno. en redes sociales, como Moreno, pero no funciona. Mi ley le funciona mucho a TikTok, totalmente. Pero les preguntas, ¿a quién votarías y por qué? Y el por qué no tiene una respuesta. ¿eh? No, ¿Por eso, ¿por qué sí? Es que porque es gracioso, porque ustedes. me cae bien, no, sabe, porque sabe, quiero sabe, que se sabe vayan qué pasa, Enrique? No hay un por qué, y, no hay una respuesta. ¿Sabes cuál puede ser también el por qué? Yo lo entiendo. A lo a conozco a Javier porque nosotros en Intratables lo trajimos sí, como invitado también, y también. vos también y hemos generado bueno. mucho a través de él. ¿Es una persona capaz? Sí. ¿Es una persona que uno lo ve desbordado? Sí. Yo ahora acá termino de, me terminé de levantar un juicio porque había dicho que yo le dije nazi y, ¿Ah? y se dieron cuenta que no se lo dije y estuve hablando con él y le dije, Javier, ¿cómo llevas a cabo un país donde tenés todo un congreso en contra y donde los dos borrachos, como dice Enrique, van a hacer todo lo posible para tumbarte porque venís a romper la política de hecho dos? Pero ¿sabés también que entiendo? Que mucha gente que hoy no tiene nada para perder, que ya perdió conjunto por el cambio y perdió con el frente de todo, dice: Yo voto a este, como hoy en mi ley, sí. mañana podés es que ser vos, mañana podés ser, ser yo, porque estoy pero harto vuelvo... de un sistema bueno, de fracaso. Es lo que pasó en todos los países de América Latina, sin ese país, salvo Uruguay, todos. Sí, pero vuelvo con la falta de información, a lo mejor, que estaría genial. Este año tenemos eh, la gran oportunidad de votar y elegir lo que queremos, pero con información. ¿Va a dolarizar? Aplausos, ¿cómo? Bueno, ¿Se puede? Ningún político te va a decir no. cómo. Entonces, no. No se puede. La, eh, junto para el cambio tiene enormes equipos funcionando, han hecho plan A, plan B, y presentan todos los días las cosas. Ahora, ¿cómo? Tampoco no, pero lo bueno, pero vos tenés vos tenés a Sergio Massa, el ministro de Economía, que tiene gestión. A Horacio Rodríguez Larreta, que tiene sí. gestión. Son tipos que trabajan y conocen. El resto, con todo respeto a algunos, son eslogans. Bueno. Porque la pregunta a cualquier político que viene y te dice, señor, le voy a construir la casa, señora, le voy a aumentar la jubilación. Hay que preguntarle, ¿cómo? Acabo, de, hay acabo de decir lo mismo. Creo que son que dos figuras ordenadoras, los dos. Porque gobiernan, están a cargo. O Morales sí. te gobierna Jujuy, pero el resto, ¿qué gobiernan?